Simón Pedro, igual a ser discípulo, que toca Jesús. Y no ser discípulo, que es Macha y jefe sacerdote. Y no iga cala, igual a Jesús, y pan y pacho, y jefe sacerdote. Es Pedro, cabo y calteno. Y no iga y no ser discípulo, y es que es y jefe sacerdote. Quisa, igual a Tartu ta y Guanta y está cuidado, y pan igual Y con Pedro. Tartu que Pedro. Ayer te seis discípulos Jesús. Pedro Cristo. Ayer, ayer me pues sectas catca te quepano iguani me iguapulicias me esta que cuidado es hoy yo pan que toya. Pedro no un para iguame toya. Y jefe sacerdote me Pedro que Jesús y que teeta más tía ya y, y discípulo me Jesús Cristo. ¿sí? ¿No es ni tanto justo no chiquente, no chipa ni tan más de tiopam? Igual panguo y tiopam Jehóno Jerusalén. Camo nechcoo as no chichudillome. Igual te ni chista Cristo. diga no es nieta hasta ni, chista hasta ni Jehneca kike. Igual Jehemé ma Cristo cam te ni Cristo. Jehemé kimati Cristo. Juan Jesús Cristo ni. Se policía ya que cuidaró a guitiopam Jehumpa unoya. Y, se y, y, con y jefe sacerdote, ¿me? Jesús Kisto. Siga ni tato, si tanto eh, y pañi tacho, si hay un pañi kisto, si hay un pañi si hay un pañi kisto, si un si hay un pañi kisto, si hay si hay un pañi y si hay un pañi y te, aye Jesús. Pedro quisto y haga ya quismate Jesús. Quisto. Allá, es me. Iguan quitaste y tequipanuwani y jefes para sacerdotes y parientes en un taga y esquina gastas coloca Pedro. Y ya ni me cita, y pan huerto. Pedro quisto se haga quismate. Iguan icua y atacuiga, callo.